Gracias por permanecer con nosotros aquí en De Mañana. Tenemos con nosotros una persona que a través de los años y en el ejercicio periodístico ha mostrado consistencia y una opinión crítica. Se re, me refiero a un visitante distinguido de San Francisco de Macorís, Juan Bolívar Díaz. Buenos días. Mucho ¿Cómo gusto. se siente? Magnífico Gracias. aquí en San Francisco, como tantas veces en esta tierra dulce. Del nordeste, la capital del nordeste Así es, entrada a la provincia de Duarte y el Sí nordeste. señor Mire, debo agradecer de, de mano su... nos permitiera hacerle esta entrevista Porque sé que usted con su larga trayectoria y haciendo comunicación y sobre todo opinión En la República Dominicana, en cierta forma tiene una experiencia Estuvo muy de cerca el 4% participación ciudadana en su visión de, de, de llevar las líderes democráticas en el país. Hoy, del 87 a la fecha, usted tuvo, ha estado en Teleantillas. Y hoy sale el programa del aire 1 más 1. Bueno, no, se ha, no ha salido el programa, ah, no ha salido. El que está saliendo soy yo, en realidad, porque yo había tra trazado mi... Mi programa de retiro desde Bien. hace cinco o seis años. Yo primero dejé la dirección de prensa de Telentillas y después empecé a reducir mi participación en el programa a cuatro días. Después lo bajé a tres días el año pasado. Ahora este año ha surgido una situación. Ya yo de antemano había dicho que duraría solo hasta las elecciones próximas. Que ya yo me retiro de la televisión. Porque entiendo que voy a tener 75 años y ya eso es... La televisión es para gente más joven. Y además para darle dejarle el espacio a, a las nuevas la generaciones. Nueva. Y me quedaré escribiendo en los periódicos. Eso es, es más factible. Tal vez un programita de radio por ahí una cosa. Pero la televisión es imagen. Y ya, yo no quiero que me digan, mire el viejito de la televisión. No. Eh, eh, uno tiene que comprender que todo tiene su tiempo en la vida. Y, y eso tiene su límite. Es... De manera que no ha desaparecido ahora. Sí se ha reducido el espacio... De uno más uno, ahora solo está de 7 a 8 de la mañana. De 7 a 8. Y tiene un agravante que es que se está grabando en la noche. Porque la empresa decidió cortar gastos y se llevó todos lo, los empleos que iban desde las 5 de la mañana, ¿no? Y entonces yeah. lo que pone es una cosa que se graba en la noche con el personal de la noche. ¿Puede decirse que eh, está en, en planes de cierre? En plan de cierre no, sino de reducción de costos Solamente. Y se ha quedado en una hora Se va a ya. quedar una hora Yo no sé, ahora cuando yo me vaya El programa puede continuar Cuando yo me vaya el año próximo Yo espero aguantar hasta las elecciones ¿Pero cómo es eso? ¿Que espera aguantar hasta las elecciones? ¿Será producto de lo que usted está viviendo O lo que está viviendo el país Con este orden político y no. de poder? No, porque definitivamente Quiero decir, yo estoy cansado de la ya. televisión Realmente yo ya. siento que ya llené mi cuota en la televisión. Pero yo estoy dispuesto a llegar hasta, la, hasta las elecciones. <risa> para Muy que bien. no se crea que yo le he salido huyendo a la candelada. Ya. O la empresa no quiere que eso ocurra para que no crean que ellos están reduciendo el espacio democrático en el país. Ya. Bueno, precisamente nos hace, nos da preocupación ver cómo María Gracia Salazar ha sido objeto también de presiones que se de de, directa de sectores gubernamentales ¿atenta esto contra la, el derecho de expresión y difusión del pensamiento? no solamente que atenta sino que reduce los espacios de libertad de la sociedad dominicana se han cerrado muchos programas y muchos comentaristas han, de, han salido de, incluso de emisoras muy emblemáticas eh, y se han ido eh, a, a otras partes o se han quedado en el silencio yo creo que aquí hay una tendencia a la uniformidad de la sociedad, a la cortación de todo, al control de todas las instituciones, de todas las entidades, de los grupos, de las comunicaciones. Y el gobierno del PLD ha logrado ensamblar una gran estructura de comunicaciones, tanto de los comunicadores como de empresas, de ellos propios porque han adquirido muchas, pero también... Eh, ellos... Actualmente ellos mismos. Sí, han adquirido muchísimas emisoras de radio en el, todo el país, pero además eh, tienen ellos la tendencia a, a controlar indirectamente la, la, la, la emisión del pensamiento. ¿Por qué? Porque el gobierno está, se constituyó en el mayor anunciante del país. Gata, está gastando 11 millones de pesos diarios, 11.3 millones de pesos diarios gastó entre enero y abril. Pero eso se este supone estamos distribuidos en entre publicidad, todo, pero entonces eso está distribuido... ¿Beneficiosamente en los medios de comunicación del país? Sí, pero es tanto el peso que tiene, que condiciona la opinión y el, el trabajo y las líneas editoriales. No solamente que hay que portarse bien para recibir esa publicidad, ya. sino que después hay que portarse mejor para que se la paguen. También. Porque tú sabes que una cosa es que te den la publicidad y otra es que te la paguen. ¿Qué? Entonces, tú te la pueden dar y si no te porta bien, no te la pagan. Te la dejan acumular ahí por tiempo, a veces meses Por no sí. recibir lo que ellos esperan de ti Exacto, entonces tú eso tienes que portarte bien y te damos la publicidad Y si te portas mejor, te la pagamos pronto Eso, y más más la presencia en los medios en todo el país De dos o tres mil comentaristas, Precisamente y presentadores y, y, y esos y, nuevos talentos eso es. ¿Qué aporta al, al espectro noticioso o de información o comunicación del país? Bueno, eso, no es, eso que estoy diciendo son las redes del, del gobierno. Eso aporta a la opinión del gobierno, a tratar de uniformar la opinión pública, a, ma, a manipular la información, a estigmatizar a la oposición, a disminuir los méritos de la oposición, a magnificar los méritos del gobierno. Por ejemplo, aquí una magnificación dramática de la reducción de la pobreza. Y si algo se ha reducido la pobreza aquí en los últimos 10 años, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Por las remesas de los dominicanos del exterior Lo único que ha crecido mucho en este país En los últimos 10 años es eso Mira, en 10 años las remesas crecieron 85% 85% crecieron El, el año... dominicano en el exterior lo que repro... Protegiendo a su gente pues Claro aquí. El año pasado mandaron 6.500 millones de dólares Para que tú tengas una ¿eso idea ¿Eso compite de... con turismo? Eso no, que compite no eso es muy superior al turismo. El turismo ingresó 7 mil y pico, pero devuelve 3 o 4 mil en beneficio de las empresas extranjeras que son dueñas del 85% de que la Que no se queda aquí. En el pago de servicios, porque hay un montón de servicios de turismo que se pagan, empezando por las comisiones, ingresa a eso, pero hay que pagar un montón de cosas. Se estima que el turismo regresa hacia el exterior más de la mitad. Ah, pues de no, los ingresos. pues no estamos hablando mentira. ¿De qué? De 3.500 millones. Es lo que contamos. Ahora, y hay que darle comida y bebida y habitación que se importa, porque las empresas turísticas tienen un contenido importado muy alto. Sí. Y eso tiene que deducirse de ahí también. Sí. Ahora, ¿qué es lo que tiene incluida la remesa? ¿Qué le dan a la remesa? Habitación, hotel, no. comida. ¿Regresa una parte para el extranjero por beneficio? No. Eso es neto. Entonces eso se distribuye, pero para que tú tengas una idea, sí. 6.500 millones de dólares fueron mil millones de pesos. ¿Y tú sabes cuánto pagó el, el gobierno, el Estado entero en salarios y pensiones el año pasado? mil millones pagó decir, en salarios y en pensiones sostiene el país. Eso es lo que yo digo que es que aquí hay, pero nadie lo dice, ¿por qué? Porque todo el mundo quiere decir que es el milagro del gobierno del PLD. Entonces se despacha. Es la remesa a lo, que ha, a lo que ha mejorado el ingreso de la familia pues pobre. Entonces puede ser país. ahí la explicación de que el presidente decidió declarar clase media a todos nosotros. Claro, pero si hay alguna clase media que ha ascendido esa porque recibe un dinero mayor otra, otra, otra uh -huh. comparación. Los ingresos fiscales el año pasado fueron 612 mil millones y la remesa 325 mil. Quiere decir que más del 50% en la remesa equivale, eh, que, eh, equivalieron el año pasado a más del 50% de los ingresos totales de, del, del fisco. Más de la mitad. Eso tiene mucho que, que hablar. Pero esos datos son del Banco Central. La, la, la, la remesa, los 6.500 millones de dólares no son inventos de nadie. Pero déjame decirte, sí. ojo, que si tú le agregas lo que llega, eh, una serie de, de cosas, de gastos que hacen los dominicanos del exterior cuando vienen al país, también eso pasa son la, extras. Eso pasa por, por encima de los 7 mil millones entonces. En consumo. Eso es la mejoría real pues hablando... del ingreso salarial, la mejoría salarial es ahí donde está. Es ahí. ¿Por qué? Porque los asalariados siguen, más de la mitad de los asalariados formales del país todavía no alcanzan el costo de la canasta familiar de los más pobres, que está en 14 mil pesos. Sí. Entonces, si no alcanza ni el costo de la, de la canasta más pobre, la más de la mitad de los trabajadores formales, súmale que el 58 o 59% son trabajadores informales y el ingreso de los trabajadores informales, se estima que es una tercera parte menos que los formales, entonces, ¿qué conclusión tú sacas? Que bueno. la inmensa mayoría de los que tienen un trabajo no ganan para pagar la canasta familiar del Mínima. quintil más pobre, de los más pobres. Eso Esa es la grave. realidad. Eso Entonces, es con las estadísticas oficiales. Pero ¿quiénes son los que manejan esas estadísticas? Bueno, cada tres meses el Banco Central le dice al país... ¿Y cuántos periodistas y comentaristas en el, en, el, en el país dicen esto? No, porque... ¿Nadie? Lo que sí veo es que hay muchos comentaristas... Lo que comentaristas dicen es que Danilo y el PLD han hecho un milagro. Un milagro. ¿Y dónde está el milagro? En esos niveles de salario... Porque ¿dónde está el milagro? Que ha sacado a 800 mil de la pobreza, ahora le llaman vulnerables. Pero la FAO acaba de decir que estamos en una zona de hambre en República Dominicana que no ha podido ver distribuido ese crecimiento económico que nos dicen cada tres meses. Pero es así. Yo leí hace unos días un comentarista eh, articulista gubernamental burlándose de lo que hemos criticado. Eh, el hambre y la, y, la, y, la, y la afirmación del presidente de que esta es una sociedad de clase media. ¿Y qué decía? Que esta es la décima economía del continente. Bueno, porque este país es el décimo en población. Todos los países del Caribe, y hay 12 o 14 naciones en el Caribe, todos, excepto Haití, tienen menos población que nosotros. Haití y Cuba, que son cosas aparte, situaciones aparte. Pero. Todas esas islas tienen mucho menos población. Algunas lo que tienen son 250 mil o 400 mil habitantes. Pero ¿qué tienen en común? Que todas tienen un índice de desarrollo humano superior al de la República Dominicana. Entonces nosotros somos más grandes, pero somos más pobres. más pobre. Es decir, el que el, que, el, el per cápita dice sí. que nosotros tenemos un per cápita de 12 mil dólares. Y el per cápita hace años que dejó de ser un indicador. ¿Por qué? porque hay unos cuantos que tienen la cápita de, de, de millones, que reciben lo que recibimos millones de personas, hay una persona o dos que reciben lo que recibe un millón. Pero hoy día tenemos una carga mayor con las migraciones del vecino país que tiene un drama humano claro, allí claro. y no se está computando lo que aporta el país a, ese, a esas necesidades uh -huh. sin ser nosotros realmente y como como del de presupuesto nacional. Lo que pasa es que tampoco se aporta lo que esos inmigrantes aportan a la economía dominicana. ¿Por la informalidad? No, ellos, ellos deprimen el salario, aportan a las empresas, porque es una mano de obra tan abundante y barata que deprimen los salarios. Entonces le aportan a las empresas, por un lado, pero ellos aportan al desarrollo dominicano. Como los dominicanos en España aportan, y como los dominicanos en Estados Unidos aportan, y en todas partes los, los emigrantes aportan. Nosotros somos los que no queremos reconocer los emigrantes. Tanto no los reconocemos que no recono reconocemos ni siquiera los emigrantes dominicanos que están sosteniendo la economía nacional. Y aquí, cuando, aquí muchísimos dominicanos que no quieren que en, en el avión sentarse al lado de un, de un dominican, -yo, le llaman despectivamente. <risa> Porque para, o una, una mujer que se faja en España, porque para ellos todas las mujeres que viven en España son prostitutas. Y todos los dominicanos son narcotraficantes. No. Ah, pero esa prostituta y narcotraficante. Entonces sostiene son los que sostienen la, la, la estabilidad economía. económica. Si le quita los 6.500 millones de dólares que mandaron el año pasado los, los migrantes dominicanos, esta economía estaría. En el piso, pero en el piso se está haciendo. ¿Usted cree que el gobierno cuando presenta esta, estas virtudes de la, de la economía dominicana tiene capacidad para resolver un desbalance en la región en cuanto a una crisis? Mira, la República Dominicana, eh, hay 35 países en el hemisferio occidental y nosotros seguimos entre los 10 de más bajo desarrollo humano. En los índices de desarrollo humano de las Naciones Unidas. Es decir, nosotros seguimos siendo un país pobre. Claro que hay una capa media muy fuerte y, y, y vigorosa, y unas capas altas enormemente ricas. Veces que hay una enorme concentración del ingreso. Eso es lo que estamos denunciando todos los días. Pero eso no quiere decir que... Pero si los salarios son así, como estamos viendo, que la, más de la mitad de los asalariados no llegan a, a pagar el costo de la canasta familiar de los más pobres. ¿Tú sabes lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Que muchos trabajadores dominicanos tienen que tener dos empleos y tres. Eso quiere decir que trabajan 12, 14 y hasta 16 horas por al día. encima de la media. ¿Y tú sabes, la tú sabes que hace un siglo los trabajadores del mundo luchaban por una jornada de ocho horas? Claro. Hace un siglo. Y lo tenemos sí. contemplado en nuestro Como poder. hace un siglo, el mundo inauguraba la, los acueductos y la energía eléctrica, uh -huh. y por todas partes, y todavía aquí, la mitad de los hogares no tienen agua adentro. Y, y es de un la, derecho fundamental. Y de los que reciben agua, una alta proporción nada más la recibe esporádicamente. Esa es la wow. realidad de hoy y los lo apagones igual. Todavía la mitad de la población sufre apagones cada día y algunos sufren 10, 12 y 14 horas de apagones. Entonces, ¿dónde que está la, la prosperidad? Esa sociedad de, de clase media que sufre apagones, que no tiene agua potable, que tiene unos, unos, unos empleos de baja calidad, con salarios que no le permiten cubrir lo fundamental, que tiene una vivienda deplorable. Por todas partes del país. Que no tiene alcantarillado sanitario ni alcantarillado pluvial. ¿Dónde que está la riqueza de esa sociedad? ¿Dónde que está la clase media entonces? Sí. ¿Qué es lo que se llama clase media en el mundo? Mire, hay algo interesante en que usted ha expuesto. Y sobre todo lo que está viviendo el país actualmente con, la, con unos grupos dentro del PLD como si tuvieran ellos. El país depende de 34 hombres. No de una infraestructura de Estado social, democrático y de no, derecho. claro. Entonces, a su experiencia de vida, y tomándole la palabra de que usted pretende, por lo menos, estar en los medios sin interrumpido hasta las elecciones, por el tema de retiro. Esta, este esquema, esto es lo que estamos viviendo. ¿Debilita o fortalece el sistema jurídico de la República Dominicana? No, hombre, pero esto nosotros somos una sociedad en, en riesgo de, de caer en la desestabilidad en cualquier momento. Nosotros tenemos una, socia una situación insostenible, fiscalmente insostenible. Hasta el presidente Danilo Medina dijo hace unos meses, se le escapó en un discurso, dijo que había en un discurso lo, de, por ahí, en una de, su, de esas visitas, dijo que la República Dominicana no, no aguanta mucho más tiempo con ese endeudamiento que, y dijo más, dijo que el gobierno que venga después del mío va a tener muchísimos problemas. Como si se alegrara que le va a dejar un desastre. Oh sí, pero un desastre en términos financieros. El que venga detrás va a tener obligatoriamente que hacer una reforma fiscal profunda es una reforma Aquella fiscal integral que se ha para tanto. poder buscar más recursos pero también tendrá que economizarse mucho del malgasto que hay ahora, de la, de la malversación y de la corrupción, para poder responder, porque si no se va a pique ese gobierno. Lo que no podrá hacer un gobierno que venga detrás es seguir la carrera de endeudamiento, porque entonces, ¿tú sabes lo que va a pasar? Que al, al segundo o tercer año la, le va a explotar a ese la bomba, porque eso no aguanta cuatro años más esa carrera de endeudamiento. El país se estaba endeudando el año pasado a ritmo de 10% dólares y 12 dólares por día 10 dólares por día 10, perdón, 10 millones 10 millones 10 de millones. dólares por día son, son eh, ¿cuántos? Eh, 10 por 50 sí. 500 millones de pesos cada día que estaba cogiendo prestado el gobierno Se 500 millones de pesos en, en deuda externa no, no y deuda dice. interna, el Estado, no el Estado, el, el, el Estado en totalidad. Porque aquí no nada más lo... cuentan la del gobierno, la, el llamado sector público no financiero, pero eso es para dejar fuera la deuda del Banco Central, que ya anda por 12 mil millones de dólares. Eso es para dejar afuera los compromisos que tiene el Banco de Reserva. Es para dejar afuera lo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, es para dejar afuera los fideicomisos de, de, de, de las carreteras que también le deben. Es para dejar fuera la deuda que tienen con los constructores y con los suplidores del Estado y con los generadores eléctricos. Cuando tú le sumas toda esa deuda y lo ha hecho ya un experto como, como es el, el, el, un, un, un, un profesional de la economía que Correcto. tuvo años en, en el Fondo Monetario Internacional y Apolinar Veloz. Y Apolinar Veloz dice que ya la deuda dominicana su, llegó a los 50 mil millones de dólares y que pasó del 60% del Producto Interno Bruto. Hasta hace un año él era funcionario del Fondo Monetario, el que hace ese cálculo. ahí. Tradicionalmente, desde los primeros estudios en la universidad en economía, nos dicen que el nivel de apalancamiento de los estados, y el mismo FMI lo, lo plantea, anda por un 31, que cuando pasa esa, esa, ese, ese trayecto es grave. Y estamos claro. entonces... Al doble. Nosotros estamos en el 50% hace rato, pero cuando le calculan toda la deuda no, no declarada, la deuda clandestina, llega al 60%. Dios mío. Bueno, Juan Bolívar Díaz, gracias por estar con nosotros y darnos estas pinceladas. Cosa que muchas de ellas no se ven en estos comunicadores que están hoy en, en la palestra, que ganan unos grandes ratings. Bueno, pues muchísimo gusto y muchas gracias. Te deseo muchos éxitos, suerte. Gracias Encantado. por estar hay que con mantener nosotros tener la comunicación libre y abierta. ¿eh? Así es. Esperamos nosotros conservarla, pero sin dejar de, de decir la verdad. Claro que sí. A ustedes, amables televidentes de mañana, gracias por estar ahí y no se muevan, que hay más contenido.